Entrevista a Marco Oca, creador del proyecto sobre la encuesta de morbilidad hospitalaria. ¿En qué consiste su proyecto? Ah, mi proyecto consiste en una aplicación web que combina lo que es la visualización de datos con la analítica más avanzada, propiedad bioestadística para ofrecer... Um, visualizaciones e información en tiempo real de la encuesta de de morbilidad hospitalaria del INE. ¿Qué mejoras aporta su proyecto basado en datos abiertos al sector de la salud y el bienestar? Mi proyecto sobre todo ayuda a obtener análisis de forma rápida e interactiva de todas las altas hospitalarias en un conjunto de datos que es muy voluminoso como es el de la encuesta de morbilidad hospitalaria. Estamos hablando de unos 4 millones de registros por año. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo del prototipo? El proyecto se encontró básicamente con dos retos mayoritarios. Uno era el despliegue de la aplicación para que pudiera acceder al público en general y el otro encontrar los recursos suficientes uh, como para procesar tal cantidad de datos. Y todo eso intentando de hacerlo al menor coste que prácticamente ha sido cero. Entonces... Desplegar la aplicación ha sido todo un reto para encontrar servidores compatibles, servicios de prueba que permitiesen analizar y sobre todo ha sido eso, encontrar un sitio donde desplegar la aplicación. ¿Cómo ha sido su experiencia en el desafío Aporta? Mi experiencia en el Desafío Aporta ha sido muy enriquecedora, básicamente porque me presenté así un poco a lo loco, sin expectativas de nada, de decir, bueno, tengo más o menos esta idea y vamos a probar suerte. Y, y bueno, no ha salido tan mal realmente. Y para los que se quieren apuntar a los desafíos que vengan a continuación y eso, Uh, sobre todo eso, si tienes una idea y consideras que es buena y válida, um, preséntate, preséntate, dibujala al principio y mucha suerte en el desarrollo.